Hola amigos de YouTube, les enseñaré algo muy interesante Es el número que sale en la pestaña de nuestro navegador cuando abrimos YouTube Pero ¿qué es eso? Vamos a saberlo Lo primero que tenemos que saber es que es ese número Pero primero vamos a YouTube Entramos a nuestro YouTube Donde está cargando eso detrás de YouTube, ahí aparece un número, pueden aparecer 5, 6, 7, 8, pero ¿qué es eso? Simplemente, ese número que aparece, el número 1 que me aparece a mí, es el número de notificación que tenemos. Como podemos ver aquí, a mano derecha donde está mi mouse, en la flecha, el número de notificaciones sin leer que tenemos que no aparece ahí es una novedad nueva que ha lanzado YouTube para nosotros poder saber cuando tenemos mensajes sin leer y poder leer y es una manera de informarnos de que hay notificaciones sin leer porque muchas veces teníamos cientos de notificaciones sin leer y no nos dábamos cuenta ni cuando mandaban un mensaje ni cuando nos escribían y pasamos por altos ciertos mensajes esta nueva aplicación de YouTube nos ayuda muchísimo espero que ustedes puedan aprovecharla al máximo y denotar los las notificaciones y leer que tienen y gracias por ver este vídeo espero que este vídeo les haya ayudado trato de hacerlo lo más corto que pude y será todo amigos de youtube hasta la próxima